¿Cómo lograr que las personas que no estamos tan, tan involucradas en ese medio entendamos eh, realmente cuál es la, el objetivo ¿no? y que con eso nos podamos comprometer a, a ayudar? Porque a veces a lo mejor sí se no se da seguimiento, ¿no? Entonces tú dices, ah, pues sí, se dedica a esto, pero no estoy viendo realmente cuál es el resultado o qué fue lo que lograron y eso puede llegar a desmotivarte o a pensar que no están haciendo realmente nada o que si aportas algún donativo se van a quedar con él, no sé, puede ser que algo así. Yo creo que estar más activo en, en la realidad de las personas, comprometerse y no solo por generar un impacto, sino comprometerse para generar un cambio real desde la organización de los barrios de Madrid, no solo de los barrios, de pues hay, hay coordinadoras también de los diferentes colectivos que hay en Madrid, y tocar un poco de césped en ese sentido y entrar en contacto con la realidad de las personas. Supongo que a lo mejor un poco la estructura para hacerla más horizontal, me imagino. Pero hay otros en los que son como menos radicales y entonces puede ser que por eso también no, no tengan la respuesta que están esperando. Eh, a ver, todos conocemos todas eh, las condiciones precarias que hay de los captadores de socios, efectivamente, eh, en plan salario fijo que luego no es fijo, contratos más que fraudulentos, etcétera, etcétera. A base de publicidad no le queda más remedio. Pero si hay una publicidad negativa, tienes que hacer una publicidad positiva para desmentir esas noticias, falsas noticias. Y espero que sean falsas noticias.